hola muy buena gente qué tal cómo estamos bienvenidos un día más a este canal qué tal cómo estamos espero que muy bien espero que estén teniendo un excelente día tarde o noche dependiendo del país que sea qué tal y ahorita vamos a empezar con este mod que me ha llamado muchísimo la atención la verdad me gustó un montonazo la primera canción ¿Por qué? Se preguntarán, porque este mod es uno de mis favoritos, se convirtió este mod en uno de mis favoritos. Así es gente, sin nada más que decir, recuerden que tenemos un servidor de Discord, abajo en la descripción estará. Estamos en Twitch, lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 am hora ecuatoriana. Sin nada más que decir, comenzamos. que como no, no amaré de madre buenísimo y esa fue la primera canción del mod la verdad, por esto me ha llamado la, la atención no lo voy a negar. 3, 2, 1, <laughs> Ay, yo, King, no. 4. Parte. ¡Hora del show! ¡Hora del show! Ah, Buenísima esta vez, parte, ¿eh? me gusta un montón, <risa> es que es un buen mod, ¿eh? no me voy a cansar de decirlo ¿eh? Three, two, Épico. El drop, el drop, el... ¡Ojo! Ah, buenísimo el mod eh. <ríe> Me gusta un montón Y ya está Eso ha sido todo por hoy eh, Tengo que dejar de subir <ríe> Es que A ver No subo Casi video a esta plataforma eh, Porque No da casi el tiempo para nada Si estoy en Twitch No estoy en Youtube <ríe> Pero no se preocupen Ya subiré Ya seré más activo En esta plataforma de aquí Espero que la gustado muchísimo el video tanto como a mí recuerden darle like si pueden compártelo con sus, compártelo con sus amigos ¿no? me ayudará un montón recuerden tenemos discord aquí en la descripción donde avisará cada cuánto hacemos directo en twitch y pues nada eso ha sido todo de mi parte nos vemos bye